Thank mm -hmm. you.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 de algunos inconvenientes que nos van a aparecer sobre la marcha. Paso a presentarles rápidamente, ya saben que tenemos una hora y media aproximadamente para debatir y esperemos que ustedes participen con nosotros. Van a tener durante el programa los, eh, las direcciones de nuestros invitados para si quieren hacerles llegar algún tipo de duda o si quieren ponerse en contacto con ellos. Eso sí, por motivos obvios no les va a atender hasta que yo les deje, que será en torno a la medianoche. Comenzamos con Carlos, eh, Carlos García Carballo, es especialista en social,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 realidad del día a día y luego hablaremos también de la realidad digital hablamos de José, José Manuel López psicólogo también Buenas noches. como mucho experto en la materia ...de alguna forma muchas gracias bueno están todos aquí también vamos a contarles que hace muy poco en Málaga el pasado viernes hubo un congreso donde se habló de la actitud social de, de la aplicación de las redes sociales al marketing y a la comunicación también de ello vamos a hablar pero antes vamos a darles una introducción de ...cuál es la situación actual... ...y sobre todo estamos hablando... ...para que se hagan una idea de una revolución... ...lo que antiguamente ocurría en 30 años... ...en cuanto a redes sociales... ...y la aplicación de ellas gracias a las nuevas tecnologías... ...ha tenido una evolución similar a tres décadas... ...en apenas 3-6 años". El concepto de grupo en las últimas décadas... ...ha alcanzado una nueva dimensión... Si la aparición de los chats parecía haber revolucionado el uso social de las nuevas tecnologías en los 90, pocos nos imaginábamos entonces lo que estaba por llegar. En la actualidad podemos encontrar infinitos sitios web. Nuevas herramientas de comunicación han ido apareciendo y evolucionando la forma de relacionarnos. Hablamos de las redes sociales. Millones de personas las usan en todo el mundo. Twitter, Facebook, MySpace y Twenty son las más populares. En ellas no solo podemos encontrar relaciones interpersonales, también subir fotos o vídeos, compraventa online, videojuegos. Las redes sociales presentan también nuevas fórmulas para la búsqueda de trabajo o para dar a conocer nuestra empresa o negocio. De hecho, muchos personajes públicos han hecho uso de las mismas para publicitarse. Las redes sociales también se han convertido en una herramienta de gran utilidad para los movimientos sociales. Términos como tuitear, hashtag, follower o trending topic, entre otros, han pasado a formar parte de nuestro vocabulario. Pero no todos son ventajas. No todas las redes ofrecen garantías para proteger la seguridad de los usuarios. Miles de datos pueden ser utilizados sin que sepamos la finalidad de su uso. ¿Y qué ocurre cuando queremos desaparecer de la red? ¿Tenemos derecho al olvido? ¿Somos excesivamente dependientes de estas? Si no estamos en la red, ¿No existimos? Esta noche en Cuestión de Opinión analizamos las nuevas formas de relacionarnos basados en la realidad digital y el impacto que ha tenido la aparición de las redes sociales en la sociedad. Vamos a lanzar muchas preguntas esta noche. La primera vamos a hacerla de forma cronológica, muy simple. Historia de las redes sociales. Eh, las nuevas tecnologías ya sabemos que ha sido un poco más progresivo, el hecho de incorporarnos internet, portátil, móvil y posteriormente redes sociales. No sé si me he aventurado mucho en dar ese tiempo del boom, de la revolución de las redes de aproximadamente 3-6 años. No sé si alguno hace historia...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 de las redes sociales. El contexto tecnológico es sencillo. Estabas hablando al principio de revolución y mientras hablabas de revolución pensaba quitarle la R. Al menos desde mi punto de vista creo que es más cuestión de evolución que de revolución. La posibilidad de tener la tecnología que te permite hacer eso es lo que te da la opción. Y desde luego es muy potente. Así que por eso es la rapidez de, de su expansión y de su uso. Estamos hablando de también un cambio de web 2000 2.0, perdón, es un cambio también en la forma de actuar, porque hasta ahora habíamos sí, entrado bien, con claro. Google en el mundo, el mundo se nos quedaba pequeño, el mu nuestro mundo, nuestra sociedad más cercana se quedaba pequeño. Estamos acostumbrados a navegar, ya que se queda un poco hasta antigua la, la, la palabra, ¿no? El término, navegar en internet, pero quizás nos faltaba Tener voz en esa, en esa claro, red. Claro, La navegación en Internet lo que te permite <risa> te permite recibir feedback. Información. Información, ¿verdad? Pero retroceder ese feedback a la red, Google no te lo permite. Mientras que las redes sociales sí, eso es comunicación. La red social te permite comunicarte. De, de manera interactiva, además. E inmediata. Lo hace de forma particular. Nace como relaciones particulares. De iguales a iguales. De todas formas, también se pueden interpretar las redes sociales como una evolución del trabajo en red. Porque desde el año 90, sé sí que es verdad que han funcionado muy bien eh, las listas de distribución, que el sustento de una lista de distribución eran la fax la Frequently Asked question Entonces, lo que buscábamos eran personas que se estaban haciendo las mismas preguntas y formábamos comunidad. Eh, la evolución verdadera de las redes sociales es que hemos sido capaces de ponerle cara a esas personas que estaban detrás de esa comunidad y es todo como más transparente. Quizás la riqueza de una red social es el poder identificar tanto a la persona y etiquetar el contenido y abrir esas interrelaciones en lo que es gestión de contenido, gestión de la información y transparencia. Sí, porque en las redes sociales nos presentamos tal como somos. Tenemos foto, perfil. No, no, necesariamente. no, no necesariamente. No generalmente. Y... No generalmente. <risa> Perdona, estamos es, hablando de sí, redes ha sido sociales. Muy generoso con eso. Hemos definido lo que es una red social. También tenemos que ver. Porque depende de lo que sea. Porque yo antes del 2006 me comunicaba en foros y marcaba a mis amigos. Antes de eso me comunicaba en el IRC. Antes de eso me comunicaba en IberTest. Las listas de distribución, que eran <coughs> modelos de redes sociales. Yo quería hacer esa comparativa, pero. También tengo que decir, ya se lo he dicho invitado, que la presentadora, quizás la más profana en todo esto, incluso no se asusten porque yo andaré igual que algún que el otro telespectador. Teníamos un precedentes, yo me remití a una forma un poco más básica, el chat. Pero el chat mmm, era un cajón desastre, ¿no? Donde, ¿qué te creías que los chatear? Pero el, chat no el Messenger sigue existiendo. Sigue existiendo, no. pero de ahí es muy diferente a las redes sociales. ...hay mucha diferencia... El principal, ...la principal diferencia entre un chat... ...y una red social o un foro... ...es la sincronía en la comunicación... ...en el chat la comunicación es en tiempo real... ...o sea tú estás hablando con alguien y él te contesta... ...y en redes sociales es más como un foro normalmente... ...y entonces tú dejas tú eh, una información... ...un comentario, una opinión... ...y las personas te contestan cuando ellos quieren... ...las personas que tú has elegido... ...para que te contesten... ...que es una de las diferencias entre un foro y una red social... ...que tú eliges a quien quieres leer... ...o Facebook lo elige por ti... ...o ambas cosas a la vez... ¿Define entonces tu definición de redes social. Pues para mí una red social es una herramienta... ...que ayuda a las personas a comunicarse mejor... ...y existen desde el inicio de los tiempos... ...lo que pasa es que están evolucionando... ...y hoy en día quizás estamos un poco encasillados... ...en decir Facebook es una red social... ...y todo lo anterior no lo es... ...pero no es... ...es así, pero no es así del todo... ...porque los, los foros anteriores a las redes sociales son muy parecidos, o sea, sirven para comunicarte y para todo eso. Yo, yo no sé, Andy, si, si una manera de comunicarse mejor o diferente. Totalmente bueno, diferente, eso es claro, inevitable. Luego claro. mejor o peor depende de cómo la uses tú, depende para qué la uses. Hay gente que usa Facebook solo para plantar tomates virtuales y se tira todo el día cuidando la vuelta. Y Cuando te decía esto, estaba pensando en el concepto de comunicación. ...lo que es el transmitirse información de una persona o de, de un ser vivo a otro. Es, no sé yo si es mejor o es diferente. Yo tengo claro que es mejor. Porque yo, yo me no entero de las claro. cosas que hacen personas con las que no me comunico habitualmente... ...familiares, amigos con los que no los llamo todos los días... ...pero resulta sí, sí, que se van de viaje y me entero... ...y sí, si sí. quiero organizar una fiesta para 40 personas... ...me parece una comodidad no tener que llamar por teléfono... ...a 40 personas, Eso o sea, es, cierto, es una evolución ver, eso en es la ver. comunicación... ...pero claro, toda evolución tiene su parte negativa. Yo quería Carlos. Marcar, quería analizar una cosa, dentro de mi investigación... ...de lo que es la, mi tesis doctoral... ...la parte de la introducción de historia... Eh, ...he visualizado lo poco que llevo... ...que realmente las redes sociales como las conocemos... ...porque también habría que matizar su diferencia con social media... ...que es otro tema. es término, otra pregunta ¿verdad? esta noche. Es decir, mmm, normalmente en España tenemos a, a confundir esos dos términos... ...pero habría que matizarlos... ...pero retomando el tema de redes sociales... Eh, ...yo desde mi investigación lo que he, de, he descubierto... digamos podemos decir como que me estoy planteando que no es más que aplicar las nuevas, tecnologías, <coughs> perdón, las nuevas tecnologías a las relaciones que tenemos de forma común. Lo que pasa es que facilita eh, que ese distanciamiento que puede existir geográficamente o incluso temporalmente desaparezca. Es decir, un familiar que se va a Estados Unidos, antes era muy complicado tener una comunicación, una relación. Sin embargo, ahora con las redes sociales, ya que el email normalmente se puede quedar incluso un poco solito, puedes tener. Si a través de Facebook pues puedes ver las fotos que tu primo, tu hermana, tu padre, tu madre ha hecho en Nueva York en un viaje o quien sea. Pero también es cierto, como creo que tú intuías, que en lugar de acercar a las personas, a veces las aleja a unas de otras, en tanto en cuanto están encerrados. En Eso es, es un tema, tema que si quiere vamos a aparcar, porque vamos a intentar poner un orden, porque hay tanto de claro. que hablan en este asunto. El tema de separar incluso personas que están en el mismo espacio físico y están teniendo conversaciones y entre ellas no pueden estar hablando o ya, no hablan. Y yo, yo no lo saben también. También me ha pasado estar en un sitio público, estar leyendo por el Twitter uh -huh. y ver la foto de alguien y resulta que estaba sentado a la mía, alguien que yo no conocía. Luego vamos a escuchar unos segundos, unos minutos, vamos preparando un primer bloque de entrevistas que hemos hecho en la calle, personas de, de a pie y nos van a hablar de sus diferentes... Forma de pensarlo. Hay, como en todo, quien está a favor, detractores y sobre todo estamos hablando de la nueva tecnología que es lo que apuntaba eh, José Manuel López, psicólogo que hoy nos acompaña, de esa evolución, la aplicación de la nueva te tecnología, la forma de relacionarnos, de crear una realidad virtual. Yo voy mucho más allá. Yo creo que el boom que hablábamos, eh, Vicente, es por algo tan fácil por los móviles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 que nos acompaña pues ¿Es el móvil el, que ha, hecho posible, el pero, que ha hecho posible este dejemos, fenómeno? dejemos de llamarle móvil, es un ordenador de bolsillo que además He te permite eso. hablar. Sí, exactamente. Eso no es otra cosa. Bueno, hablar quizás es lo que menos hacemos. Yo muy poco. Sobre todo porque ha llegado el mundo WhatsApp sí, bueno, y a partir de ahí, eh, no tienes WhatsApp ya se queda un poco fuera de grupo. ¿no? El que hoy en día no tenga su móvil WhatsApp es esa persona a la que la gente se olvida de invitar. ¿Al café? No van a las fiestas, se quedan no. en casa. Pero curiosamente, nosotros sí. no considero, yo, yo no considero WhatsApp una red social. Es un yo. sistema de comunicación online, es un sistema de comunicación. Vamos a escuchar ahora a las personas y yo, quizás, lo... efectivamente, la gente WhatsApp de la calle ¿no? lo, tiene, lo entiende como nueva tecnología. El uh -huh. WhatsApp no, no está, por el momento, no hay esa confusión. Quizás a lo mejor en mi discurso lo ha pero no. Vamos a ver qué es lo que ha revolucionado las redes sociales, mejor dicho. ¿Qué forma de nueva tecnología es la que mayoritariamente se usa en la calle? Pues yo ahora mismo en el móvil, que lleva el, o sea, conexión a internet y bueno, todo lo que lleva los móviles nuevos y, y poco más, la verdad. ¿Estás enganchado a él? No, la verdad es que no mucho. El tema del contacto, la facilidad de contacto con el tema de WhatsApp, encontrar algo de información de la universidad y tal, sí, pero eh, poco más, poco más, la verdad. ¿Crees que puede ser una adicción lo que muchos jóvenes tienen a las nuevas tecnologías o que se adaptan a los nuevos tiempos? Mm, hombre, en, en parte se adaptan a los nuevos tiempos porque vamos, digo, la facilidad que tienes ahora con un móvil para poder encontrar cualquier tipo de información, se necesitan buscar un café, un cibercafé, un, un ordenador y tal... Pero sí, se sí, hay bastante adicción. Además, te digo aquí por aquí, hoy hoy no lo veréis porque está todo vacío, pero se suele notar bastante gente bueno, que está en las clases con los móviles, gente que está hablando contigo y está con el móvil, y dice, bueno, muchachos, mírame por lo menos a la cara, ¿no? no son cosillas que sí se nota que ahí la gente está bastante enganchada a los móviles hoy en día. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que suele llevar contigo encima? El móvil, que nos falta. Siempre llevo el móvil, aunque sea para un WhatsApp, o un mensaje, o jugar a palabrados. Es lo que hay hoy en día, sí. ¿Te reconoce adicto al móvil? Adicto a palabrados, sí. Al móvil, no tanto, pero sí. Un poquito adicto, sí. ¿Cuáles son las aplicaciones que sueles utilizar? Aplicaciones de deporte, universidad, un poquito. Hay que, hay que mirarlo un poquito, si hay algún profesor mirando. Y, y deporte, deporte noticias a lo mejor, pero simplemente internet y YouTube. El YouTube que nos falte. ¿Lo considera una adicción o una adaptación a los nuevos tiempos? Vamos a dejarlo en adaptación, sí. Porque hoy en día, por ejemplo, ayer digo, mira papá, mira este vídeo. Pues te metes en el móvil, ya no vas al ordenador, vas directamente al móvil. Entonces. Bueno, preguntaba a nuestra compañera de producción, Beatriz Martín, si estamos. somos adictos o adaptados. ¿Estamos por el psicólogo? ¿Un poco más objetivo? Depende de lo que se entienda por el término adicción. Si haces un, una interpretación. Generosa del término, claro que hay adictos al móvil, pero también los hay adictos al ordenador, los hay adictos al coche, los hay adictos a la bicicleta, sí. Te puedes quedar enganchado en, en las redes sociales, te puedes enganchar a cualquier cosa, te puedes enganchar, te puedes enganchar a la peluquería y, y no poder vivir sin ella todos los días, ¿no? Cualquier cosa te puedes enganchar. Y por supuesto al móvil también. Adaptado. Es que el móvil la comunicación, las redes de comunicación, las redes sociales, es que forman parte de la cultura ya, es que están en el mundo, es que es como el árbol que está plantado ahí fuera, no está vivo evidentemente, ¿no? Pero sí como los coches que están ahí aparcados o los relojes que llevamos en la muñeca, es que forman ya parte de nosotros. De Quizá la estamos hablando que de dependencia. Dependencia a un aparato de milímetros, sí. digo sí. dependencia porque hemos hablado de los compañeros en producción de eh, ...me levanta el móvil... ...porque ya no tengo despertador... la alarma la pongo en el móvil... Eh, ...veo la noticia en el móvil... ...veo mi correo electrónico en el móvil... ...veo la hora que es... ...todo, he dicho incluso para viajar... ...si tiene buena calidad... ...hay un ejemplo muy sencillo... Videos, ...a quien se le ha roto el móvil... ...lo mal que le ha pasado... ...hasta que le ha dado el nuevo... ¿no? Eh, ...no puedes vivir sin el móvil... ...no puedes entre comillas, claro... ...estamos hablando más bien... ...el término exacto sería dependencia... ...hoy día... Dependemos en gran medida de ese aparato. Si hoy día, pero dependemos de la tecnología en general. Si hubiera un pulso solar fuerte, volvíamos a la edad de piedra, pero en, en un instante. El soporte de la información en nuestra cultura, a medida que la humanidad va progresando históricamente, es cada vez más frágil. Las pirámides egipcias están ahí y ahí está la cultura egipcia. De nuestra cultura va a quedar poco. El papel ya era un soporte frágil, pero es que el soporte que estamos utilizando ahora, en mayor cantidad y cada vez más, es, no existe, no es real. Es el soporte digital, es la nube. Intangible. Mm. Mm. Bueno, eh, otro hecho, ¿no? Cuando pierdes un teléfono y no has guardado los teléfonos y direcciones, uh -huh. un mundo, te quedas huérfano. Bueno, ya menos, porque ahora puedes guardar tus contactos en la nube directamente y si se te pierde, pues nada, te, te sincronizas tus datos y así. Sí, seguimos. lo bueno que tienes es que si se pierde la nube nos quedamos todos igual, ¿no? hay estudios que confirman que cada pintido del móvil genera como dopamina y que el ser humano interpreta como que es una oportunidad... Un segundito, con... Sonia, luego que tenemos problema con, con tu micrófono. Sí, vamos a solucionarlo. ¿Qué? ¿Estamos preparados? ¿Funciona, compañera? Sí. Pues, pues decía que hay estudios que confirman que cada pitido del móvil genera dopamina en los seres humanos, que el ser humano se comporta como es, que es una oportunidad o bien de ocio, o bien sexual, una oportunidad de trabajo, y que nuestro cerebro lo interpreta de una forma ansiosa, el, el, el hecho de no poder responder a ese exceso de información. En, también nos enfrentamos a un fenómeno de infosicación. ...estamos expuestos a un, un volumen impresionante de fuentes de información... ...y no tenemos tiempo para digerir esa, esa información que se nos presenta... ...bien a, a través de nuestros amigos... ...o bien la que nosotros mismos somos capaces de generar... ...de hecho hasta hay un, un síndrome como de diógenes... En, el, ...en cuestión de almacenamiento de la información. Lo que ha dicho Sonia, la verdad que es muy interesante... ...porque eh, creo que el gesto más habitual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 primero, ¿objetivo de esta cita? El objetivo principal es pasármelo yo bien, vaya a divertirme y reunirme con los colegas friki y hablar de lo que nos gusta. Y en buena compañía, porque hemos visto que éxito total, ¿no? Éxito total, lleno total, hasta cobrando y todo, que ya tiene su mérito. Hoy en día. No llegó al número uno esta vez, la vez anterior sí llegó al número uno, nacional. Esta vez no llegó al número uno, se quedó en número tres, pero ya más en serio los objetivos, como creo que les dije a vuestros compañeros, son informar a los asistentes, eh, aumentar nuestra visibilidad como ponentes y, y hacer networking. O sea, con, contactar con otros profesionales, buscar sinergia, buscar colaboradores, encontrar trabajo, el que lo vaya buscando, o sea, ponernos un poco en la ¿Cuántas personas han participado también ya fuera de...? ¿En el staff? ponentes y colaboradores han sido oficialmente 36 pero en la última semana se presentó una, una aluvión de personas que querían también participar y ahí ya no los controlé tanto ocho, en total unos 45 ¿y asistentes? asistentes? 400 sumando los 45 anteriores en total hemos sido 400 personas ¿el año anterior? el año anterior también se apuntaron 400 personas pero como no pagaban vinieron 300 siempre un porcentaje de fallo este año han fallado menos... ...una vez que paguen ya... Estamos hablando de esa dependencia... ...del de teléfono móvil... ...al que no hemos adaptado todos... ...que quizá estamos mirando... Que quizá ...las variables que han hecho posible... ...que hoy en día por pues, las redes sociales... ...sean lo que son... Eh, ...en esta ocasión teníamos un problema... ...con esas encuestas... ...vamos a, a volver a escuchar algunas de ellas... ...porque todas eh, o todos... Eh, ...los entrevistados, los encuestados... ...pues nos hablan de, de, de esa... Adaptación o adicción al móvil, alguno que otro todavía opta por el portátil, pero parece que están quedando desplazados. Pues yo ahora mismo en el móvil. Llevar que el con, o sea, el era, era... Nosotros capturamos todo y luego limamos. ¿Estás enganchado a él? No, la verdad es que no mucho. El tema del el contacto, la facilidad de contacto con el tema WhatsApp, encontrar de información de la universidad y tal, sí, pero eh, poco más. El móvil que nos falta. Siempre llevo el móvil, aunque sea para un WhatsApp, o un mensaje o jugar a palabrado en lo que hay hoy en día. Pues el iPod, el móvil, todo eso, los cascos para escuchar la música y eso es en general. Internet y el móvil. Últimamente el WhatsApp es, es muy bueno si lo usas de manera inteligente. ¿no? El portátil, el móvil, pero bueno, pero sobre todo a nivel de facultad y a nivel de educación yo creo que... ...que es, está a la orden del día la gente que va con su portátil... ...el iPad, el iPhone, el... ...¿no?... ...entonces um, yo pienso que eso... ...por lo menos yo como uso personal móvil y, y portátil... ...portátil, pero vaya, de móvil ya te enseño... <risa> ...y además tuve WhatsApp y, y Blackberry... ...y lo digo, muchísimo más libre con un móvil... ...que esté totalmente independiente, sin estar controlada... ...muchísimo mejor". Otro término, estar controlado o estar vigilado. Carlos, quería puntualizar algo. Sí, quería, como Sonia bien comentó antes, la, el tema de una especie de enfermedad de diógeno que necesita información. También hay una enfermedad, no me acuerdo ahora mismo el nombre, leí algo por ahí en su momento, y es la necesidad de multipantalla. Es decir, vamos por la calle con el teléfono, que como un ordenador, una tablet, chiquitito, pero muchas veces estamos en casa, estamos en clase, estamos en la universidad, y necesitamos varias pantallas. Muchas veces vas con tu portátil o con tu iPad, pero tienes el teléfono, tienes el iPad, tienes todo. Tienes un montón de cosas y necesitas estar. Y ahora, sobre todo, con el tema de táctil. Si el tema de táctil tiene varias pantallas y tocando, es una maravilla y, y eso genera mucha necesidad. Hemos pasado de la era, en este caso digital me refiero a tocar con el dedo un teclado a la era eh, táctil que creo que ha sido apuntado yo las variables otras variables no la facilidad de acceder no es impresionante yo lo veo en casa como un niño de dos años y medio sabe ir a aplicaciones y buscar los Angry Birds no solo eso sino elegir entre el del río o el del espacio Perdona. eso es y le pones una revista y empieza a darle con el dedo y dice papá está roto eso es lo que nos viene, la nueva o sea, generación. ¿Cómo influye eso en la sociedad? Yo como psicólogo claro. ya saber ¿cómo evoluciona el ser humano? Por eso te decía yo al principio, hablaba de evolución. Era, serían los años 80, más o menos. Yo terminé la carrera en el 83. Y bueno, iba por los colegios, iba a recoger niños allí. Y los escuchaba hablar, ¿no? Y, y yo de informática no tenía ni idea. Pero escuchaba a un monicaco así de chiquitín decir, no, nah, pues yo en vez del gouto eh, utilizo el... Ipti" la gente de qué habla, qué están hablando. Era, claro, En aquellos años era el basic ¿no? en lo que se, se programaba, pero además que tenías que programar, no es como ahora que el programa te lo dan hecho, te lo tenías tú que hacer. Y eran niños de primaria y, y lo hacían y programaban. Eso fue lo que me hizo a mí meterme en esto de la informática, porque yo decía, bueno, vamos a ver, necesito estar al día de lo que están viviendo estas criaturas, ¿no? Y estamos hablando de los años 80, que como digo, y lo sabéis bien, entonces se programaba. Ahora te dan los no, programas hechos. Que, sí. Claro, claro te hemos hecho todo. Y eran los niños en los colegios, ¿eh? los que estaban utilizando el lenguaje basic con toda la naturalidad del mundo. A ver, los niños son inconsciente puro, ellos son lo que son y tal cual son. Y funcionan con una naturalidad y una espontaneidad que, que les bendice. Eso les hace así de benditos y así de, de latosos para los papás en otras ocasiones. Bueno, vale, pero a lo que iba. Los niños funcionan con esa naturalidad, con esa espontaneidad, que les hace recibir lo nuevo sin problema, con, con toda la naturalidad del mundo. Los niños son esponjas, son son máquinas de aprender. Y todo lo que hay en su entorno, a todo, se pegan y, y se unen a ello con la máxima naturalidad, cosa que no ocurre con los adultos. Esa es otra pregunta. Yo recuerdo mi abuela, eh, lo sé porque me lo contaban, claro, murió cuando yo era chiquitito, ¿no? Mi abuela no aprendió nunca a marcar en el teléfono, aquellos teléfonos de rodillo que le dabas a los números, nunca aprendió. Eso iba a decir. Y hoy hay personas mayores, afortunadamente cada vez menos, pero todavía hay personas mayores que tienen esa resistencia a las tecnologías. Cosa que, como digo, no pasa en los niños. Los niños se acercan a lo nuevo con toda naturalidad porque para ellos todo es nuevo. ¿Hay un perfil del usuario de... ¿En redes sociales? Ya ¿Se no. puede definir? Ya es todo el mundo, creo, sí, en mi opinión. Sí. Antes sí, pero ya. ya no. En realidad el reto al que nos enfrentamos es la gestión de expectativas, porque no todo el mundo, hay un salto generacional, nos enfrentamos a la tecnología de la misma forma. Y cada tecnología nos presenta un reto. Entonces, lo que estaba hablando él, básicamente, hay, un, hay una generación que se llama ahí, la generación NET, los más jóvenes, sin embargo, sí están más educados en la familiarización de las nuevas tecnologías pero, sin embargo, generaciones más tardías, más mayores en este caso, si nos enfrentamos como un efecto de tecnofobia, que no quieren consumir más tecnología, que la, solamente la que dominan, por, precisamente porque cada tecnología le obliga a poner, ponerse en un reto y, y a, a gestionar su tiempo y, y a cambiar sus formas de hacer las cosas. En, en ese tándem de gestión de expectativas, yo creo que el reto al que nos acercamos es un salto generacional en cómo nos hemos incorporado a las tecnologías. ¿De qué edad estamos hablando que le cuesta más trabajo? Pues a partir de los 50 años suele costar más trabajo la familiarización con las nuevas tecnologías. Cuanto mayor es más Cuanto... resistencia al cambio? Aunque sí hay que decir que hay muchos que lo usan, sobre todo en el mundo empresarial. ¿no? Los profesionales sí, eh, Vicente, por obligación, vamos a decirlo, <risa> se han tenido que poner las pilas. Se han tenido que poner las pilas, pero...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 utilizando esta nueva tecnología de la que estamos hablando desde las 10 de la noche. Es Prácticamente continuo. el mismo fundamento desde que las marcas son marcas, simplemente eh, haciéndolo adaptándolo a los tiempos modernos. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho él. ¿eh? Carlos, <risa> que está callado acuerdo. hace un momento, a ver, sí. sí Bueno, bueno pues yo Coméntale, quería comentar... ...que en parte estoy de acuerdo con Vicente... ...pero realmente hay que diferenciar que dentro de una empresa... ...una organización eh, está la parte de marketing... ...porque hay, hay mucho conflicto entre el marketing y la comunicación... ...pero el marketing gestiona toda la estrategia... ...y la parte de la comunicación que es lo que vulgarmente... ...perdón la palabra, se conoce como community manager... ...que no es más que un Relaciones públicas 2.0... ...porque realmente hace eso, gestiona la imagen... ...gestiona la imagen, entonces... Un community manager, que como dice Andy muy bien, hoy en día cualquiera puede hacer un curso de 10 horas, pero no. ¿La definición que ha dado Carlos? ¿Un Relaciones Públicas mm. es 2.0? Que, Tampoco Andy, mira, le tocaba yo, Andy yo que lo lo que, a Andy. lo que iba a decir antes es que, en mi opinión, la, la mayoría de las empresas pequeñas, las que de verdad de, mueven o deberían mover la economía del país, no necesitan una persona dedicada a comunicarse por ellos en internet, pero si sí necesitan a alguien que les asesore sobre las herramientas, porque en mi opinión el empresario y su familia o sus empleados, ellos son los que tendrían que gestionar sus propias redes sociales, porque ellos son los que conocen su empresa, pero claro, no conocen la tecnología. Entonces, si viene alguien, se crea una cuenta de Facebook y habla en nombre de ellos. Eso es incorrecto, en mi opinión. ¿vale? Sin embargo, si viene alguien y una vez al mes, una vez al día o una vez al semestre, la periodicidad que acuerden, le enseña a usar las herramientas correctamente y le saca de las dudas y le enseña a resolver una crisis o le, o le ayuda a definir su estrategia si no la tienen definida, entonces yo más abogo por el tema del asesoramiento externo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 Claro que no debe ser, no, pero... No debe ser, el community manager en todas las cosas tiene que saber monetizar la inversión que está haciendo la empresa. Ese es otro tiene tema. Tiene que medir los resultados de, de lo que está pasando. Claro, si estamos hablando de empresa se... deberíamos hablar de ROI. Claro. Estamos hablando de empresa, entonces... Nuevos técnicos ante nuevas tecnologías. A ti cuando se te rompe un grifo pues, en casa, ¿sí? ¿a quién llamas? Al que pues, entiende de grifos. A, a veces lo arreglo yo por no sí, llamar a... Sí, claro. Sonia que ella también, no hablar. No lo consigues... Sí, sí. Pues en realidad lo que está hablando Andy que se buscan responsables de comunidad y normalmente tienen que estar en la empresa porque es la persona más indicada para hablar en nombre de la empresa y sí si tiene que estar educada por profesionales en qué herramientas pues alcanzan la viralidad que se espera de una estrategia. Lo que sí que me gustaría que pusiéramos énfasis es que primero hay que ser persona antes que personaje porque en Internet lo que estamos asistiendo es a muchas personas expertas en parecer expertos. Y es un medio donde se miente mucho. <risa> toma, eso está muy sí. bien. Sí, toma, toma. es un medio donde se miente mucho. En, en Facebook hay una estadística que dice que de cada cuatro personas, tres mienten. Y que el 34% de los posts que se mandan a Facebook, la mayoría de las personas se arrepienten. Luego, yo creo que también es una toma de conciencia de cómo se está utilizando las nuevas tecnologías a la hora de manifestar pues personalidades que no son. ...y profesiones que no son... ...estamos asistiendo verdaderamente... ...en el campo por ejemplo del periodismo... ...pues eh, los grandes periodistas... ...muchos están... Eh, ...perjudicados porque hay un introsismo brutal... ...porque una persona monta un blog... ...y se cree periodista... ...una o sea, persona que que... utiliza Instagram... ...y se cree fotógrafo... Uh -huh. ...y la realidad que es que esto... ...tiene que haber alguna forma de pararlo... ...porque también proliferan personas... ...que se autodenominan coach porque postean cuatro frases inspiradoras, y yo creo que es un momento de toma de conciencia de qué mundo estamos construyendo y que la tecnología sirva para mostrar realidades, no para fantasear cosas que no existen. En esa no en Es una jungla el, de, el de opiniones y de egos, ahora mismo, es lo que estamos asistiendo. Pues, pues, precisamente porque es nuevo y está en fase de formación todavía. ...ya está consolidado, pero no ha terminado pero creo que tenemos la responsabilidad de las personas que estamos investigando... ...y analizando ah, claro, la red, sí. de comunicar los peligros que entraña la red... ...lo que detectamos que si no debe de ser, que el marketing está pero bien el, y... Perdona, el peligro no es la red, son las personas que hay detrás de la red... Uh, ...es por sí. nosotros mismos, tenemos el peligro con nosotros... ...y siempre lo hemos tenido, y por teléfono existía el problema y por televisión existía el problema y quien no ha cogido el teléfono y se ha puesto a hacer llamadas de broma a sus amigos y, y quien no ha intentado por teléfono vender algo aparentando ser mejor para obtener un mayor ROI y si empezamos a hablar de empresa, pero al hilo de lo que decíamos antes es que de pronto se me ha venido a la cabeza, o sea, como cómo una empresa que tú contratas o un community manager que tú contratas para que hable por ti en las redes sociales y lo contratas para trabajar un par de horas al día, porque está la cosa regular y tampoco le puedes pagar más, ¿cómo va a mantener ese? O sea, la mayoría de las empresas requieren de una... De Yo, mi pregunta personas. es eh, eh, la disponibilidad de una persona es que, que si, lleve si un puesto como este, si gestionar las con, redes sociales de una empresa, eso es un constante bombardeo de posts, de tweets... Aunque sea una empresa pequeñita, si tú, hoy en día estamos mal acostumbrados quizás, pero si tú contactas con una empresa y no te responde en menos de una hora, ya te da una mala sensación. Si, o sea, y las empresas que sí te responden y te, y te responden y además que solucionan temas, pues eh, estamos todos hablando de esas empresas. Hace poco se hablaba de Banco Sabadell, en fin, hay muchos ejemplos de empresas que lo hacen muy bien. Pero ¿cómo lo hace muy bien? ¿Con un community manager? No. Con un equipo de personas coordinadas, con estrategia. Un community manager no sirve. No sé si me equivoco, pero la experiencia es que los community managers ponen en práctica, se dan de alta y se estancan los proyectos. No tenía la sensación bueno, muchas veces... Que no son comunicadores, ellos son... Que suelen estancarse esos proyectos con lo que empiezan con Mira, mucha fuerza. En Internet hay... 90% de basura digital. O sea, tú entras en una cuenta de Twitter de una empresa, PYME, que se la creó hace tres meses, entras allí a ver qué es lo que hay y te ves una pelusa de estas grandes del oeste, así... ¡Oh, Abandonada. Y dices, ¿pero esto qué es? Pues para eso no tengas nada. Son cuentas cadáveres. Cuentas yo cadáveres. Yo lo llamo basura digital. Existen en redes sociales, existen, en la web, existen blogs muertos. Que un día se dieron de alta, aparecieron. Sí, por ejemplo, quedaron. no sé si sería factible. Yo, dentro de mi investigación, hay una... Eh, he descubierto una cuenta, no sé si se puede decir la marca, Cia España en Twitter Así. se creó la cuenta. Yo te iba a decir si asumes tú las consecuencias puedes decir no, lo que no, quieras. Vamos a, a ver eso. es algo público y asumo la, los riesgos. Cia España eh, <risa> se creó la cuenta y tiene dos tweets nada más de abril del 2011.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 No funciona porque no hay contenidos, porque no hay comunidad, porque la gente se olvida de que no vale solamente con estar, hay que estar bien. Y este es uno de los grandes problemas. Claro, pero cuando tú te das cuenta de que ese es tu problema, hay que estar bien, hay que dedicarle tiempo. Tú le preguntas a un empresario, eh, ¿por qué no hace social media? ¿Por qué no tiene? No, si yo ya tengo Facebook y Twitter, ¿vale? ¿Y qué tal te va? No sé, me abrió la cuenta mi cuñado hace cuatro meses y no sé, no tengo ni idea. Bueno, vamos a concienciarlo, le explicas lo que hay que hacer, le explicas que hay que entrar todos los días... Y ahora vamos al problema opuesto. El tiempo no es ilimitado, o sea, yo no puedo estar aquí todo el día hablando de mis cosas. Entonces, tenemos un, hay que organizarse bien con el tiempo. Por eso decía antes que el uso correcto de la tecnología eh, es importante y en las empresas a partir de cierto tamaño conviene que haya varias personas, porque a lo mejor hay uno que es muy simpático sí pero tiene que tiene trabajar y conviene que esté hablando en la red y a lo mejor hay otro que es más antipático, pero se conoce todas las herramientas. Entonces, hay que organizarse en ese sentido. Antes de hacer una pausa para la publicidad, un receso en el camino de, este, de esta red, vamos a hablar, o vamos a conocer, mejor dicho, para qué utilizar nuevas tecnologías o algunas de las respuestas que nos han dado estas personas que hemos entrevistado, porque son muy diversas. ¿Te reconoce adicto al móvil? Adicto a palabrados, sí. <ríe> al móvil, no tanto, pero sí, un poquito adicto. Me adapto, adicto no. Lo suelo utilizar, pero con precaución. Me adapto. No soy una persona que esté siempre... No, es verdad, no soy una persona que esté siempre enganchada a cualquier tipo de... Ni videojuego, ni internet siempre horas y horas delante del otro ordenador, no sé así. Prefiero estar en la calle con mi amigo, por ejemplo. Soy adicta. Sí, la verdad que el móvil todo el día conmigo. ¿Y qué tipo de aplicaciones son las que suelo utilizar? Pues mucho relacionado con música, con vídeo, WhatsApp, sobre todo, Twitter, Facebook, redes sociales en general. Si usas las nuevas tecnologías y las usas de una manera bien pensada, son buenas. Pero el problema es que mucha gente lo usa como eh, eh, como dice? Juego. como juego y eh, eh, hablan más por estos sistemas que en realidad. Cara a cara, ¿no? Cara a cara, eso lo olvidan, eso y LO pierde, se pierde un poco y la gente se está mucho con WhatsApp y hablando de tonterías, ¿no? Demasiados, diría yo. Es decir, yo por ejemplo um, no soy usuaria de um, WhatsApp, eh, es decir, y soy la más feliz del mundo, y sin embargo el otro día estuve leyendo un reportaje en el que solo el 10% de la población española eh, no es usuaria de de WhatsApp, o sea que me siento <ríe> afortunada de no estar enganchada a eso. La verdad que eh, ella lo ha dicho. Se siente afortunada de no usar ninguna red social, no estar enganchada a WhatsApp y dice que solo el 10% de la sociedad española vive en estas condiciones. ¿Coincidís? ¿10%? Yo, yo diría menos, pero bueno, no lo sé. No, no lo he estudiado, pienso que menos han pedido la publicidad, ¿se puede ser más feliz o menos feliz? Usar o no usar, depende de cada no, situación. No, depende, el que sea feliz o no lo sea, no te va a depender de un móvil, no te va a depender Pero de en casos, la cuenta sí. corriente, no te va a depender del coche que tengas, no depende de eso. La predisposición a serlo. El ser feliz o no, no, no va a depender de, de un algo externo a ti. Si vas a ser feliz o no, va a depender de ti. Quizás esta chica lo que quiere decir es que se siente más libre, o menos libre, o más atada, o menos, menos atada. atada, en este caso, claro. Andy, sí. tú decías que... Sí, lo veo, claro. Además, yo de vez en cuando necesito desconectarme un rato también, y coger e irme a la playa y no llevarme el móvil, y malo es que luego cuando vuelves se te acumulan los mensajes y eso. Pero bueno, ya le das tú con el dedito y este no, este no. Pero sí es verdad que estamos eh, bastante enganchados, la mayoría, en el buen sentido, y yo creo que hay personas que sí que su nivel de felicidad sí que depende del uso de la tecnología. Sí que son más felices por poder comunicarse a través de la tecnología e incluso hasta de la televisión. Conozco a personas que si tú le quitas la televisión dos días, pues son más infelices. Pero tú real... Sí, a ver, más infelices o están más aburridas o están más incómodas. solamente es... ...desocupada y eso no es bueno, no sé... ...es que hay muchas formas de analizarlo... ¿Tú, tú, tú, ...pero la, re la mayoría de las preguntas que tú planteas... ...la respuesta es depende... ...siempre hay un lado y otro, claro... ...en toda pregunta... Siempre hay dos posibles de, respuestas... ¿no? depende... Vale. <risa> ...bueno pues si os parece llegado a este punto... ...en el que parece que dependemos... ...de muchas cosas... ...vamos a hacer una pequeña pausa... ...y yo si para que vayamos ya apuntando... ...vamos a hablar a la vuelta de publicidad... ...nos vamos a centrar ya en dos asuntos... ...en torno a las redes sociales y nuevas tecnologías... ...una la adicción o no adicción... ...la dependencia que podemos llegar a tener... ...como miembros de una sociedad o no... ...sentirnos excluidos... ...y la segunda es el poder... ...como apuntaba Sonia... Es información todo lo que aparece o no es información y hasta qué punto se están utilizando por parte de los poderes, gobiernos, políticos, etc. estas redes sociales. Les espero, va a ser un par de minutos. Ya estamos de vuelta, estamos hablando de un tema que seguro que le interesa, redes sociales, millones de personas la usan en todo el mundo, estamos interconectados, relacionados, nos comunicamos, buscamos respuestas, lanzamos preguntas y también hay que hablar de cómo la usan los distintos poderes, las distintas empresas. Hemos ya puntualizado un poco cómo sería una empresa el tener que usarlas o no, obviamente tienen que usarla para estar al día, pero decía Sonia... Eh, de, eh, perdón, fundadora de, de Infoemprende que el tema de la información se habló al principio de el estar más informados porque todo el mundo tuiteaba lo que leía lo que escuchaba en radio noticias que llegaban prácticamente cuando el acontecimiento está teniendo lugar ya lo teníamos en los móviles pero llega un momento en el que incluso muchos profesionales de los medios de comunicación se quejan porque la gente deja de consultar el medio, vía internet o vía móvil, y se limita a la información que le llega de amigos, de conocidos, y la dan por fidelidad, por real. ¿Llega a haber un problema en el que cuando la información es real, es verídica? Pues sí, yo creo que también tenemos un problema de credibilidad en la red, de interpretar quién no está comunicando y qué no está comunicando. De hecho, hay historias en la red, en Facebook, que todo lo que veamos con una frasecita alrededor que no tenemos por qué creerlo. Y yo creo que estamos asistiendo también a, a, un, a en cierta medida, a manipulación de la información. Que el peligro de la red social también es que personas que creemos que son amigos están actuando como referentes de alguna ideología política puede ser, de... De marca de marcas, luego no todo es verdad, todo lo que aparece en la red y el discernir entre esa paja de información cuesta la persona que no esté habituada a estar en el medio y analizar cuesta eh, Como psicólogo José Manuel, eh, nos creemos todo lo que nos cuentan a través de los tweets, de los posts eh, o tenemos la duda y lo consultamos por otro medio. Estamos hablando de lo de las redes sociales como si fuera algo especial y es un medio de comunicación. Esto pasaba en la televisión y sigue pasando. Pasaba antes de la televisión en la radio, la manipulación de la información. Esto ha pasado desde que el mundo es mundo. Se lleva, en los monasterios se manipulaba la información para que la gente de la aldea que estaba debajo del monasterio hiciera lo que quería que hicieran el señor feudal del momento. ¿no? La información se viene manipulando desde que el mundo es el mundo, y ahora la herramienta que se utiliza, que no es la única, por supuesto, ni mucho menos, lo que pasa es que como si es la más nueva, por eso estamos aquí y estamos hablando de ella, porque es más nueva. Pero es solo eso, una herramienta más de comunicación. Los <risa> mismos problemas de manipulación de la información de los que estaba hablando Sonia antes, son los <risa> que seguimos teniendo ahora y que seguiremos teniendo mientras haya poder. El poder siempre ha querido manipular y manejar la información, siempre. Cuando era el pregonero el que iba por los pueblos dando la noticia que el alcalde quería que se diera, y ahora pues se da en la red. Pero, es pero solo eso es. Has tocado un tema interesante. El poder manipula la información. La ha manipulado sí, siempre, pero sí. ahora, ahora le está costando más. Sí, porque Está, este medio es un medio nuevo Sire... y todavía es libre. Afortunadamente, sí. la red todavía es libre. Bueno, Ahí tenemos a los chinos prohibiéndole a Google que, es otro que, que, que ese, eh, saque su página allí, porque no tienen manera de controlarla. Y, y el gobierno chino con Pero las cuando hablamos horas, de los poderes, no es solo el gobierno, las grandes marcas también claro, son manipuladores claro, claro, de información claro, en tanto en cuanto nos venden claro. sus productos por. Las grandes empresas, cojones, las oligarquías, los hora. grupos de presión, lo que siempre ha sido. Pero y ahora sí, la gran dificultad que tienen ellos, en algún momento íbamos a hablar de política también, creo, sí. ¿no? Pues la gran dificultad de los políticos es cómo pueden seguir manipulando al pueblo si por la tele ya no les hacen caso y las redes sociales sí, las es que, tienen. Es que para nuestra desgracia, El de políticos ¿vale? ha decaído ¿tienes? mucho desde tiempo atrás. ¿no? ¿El que ha decaído? La, la calidad de nuestros políticos, ¿no? Entonces, pues... Bueno, en ese tema yo no claro me meto, que... soy apolítico. Lo dejamos sí, para otro debate. ¿no? Vale. <ríe> Pero sí, es verdad, el, el uso, uso... Lo de el uso... Manipular la información es un término que a veces se usa con connotaciones peyorativas, pero manipular la información es una necesidad. ...de los poderes, de los políticos, de las marcas... Manipular la información, ...y ahora lo tienen más difícil... ...manipular la información es una cosa que haces tú... ...que hago yo Exactamente, y que hacemos es que todos... Que hacemos todo, ...pero nosotros lo hacemos a una medida más pequeñita... ...y ellos lo hacen a gran escala... Sí, a ver, eh, ...oye, que estás con los amigos y... ...oye, vamos a tomar una cerveza... ...oye, pues vamos al bar de aquí... ...no, vamos al bar de allí... ¿no? ...y tú ya te las apañas para convencer a tu amigo... ...para ir al bar que a ti te gusta... ¿no? ...todos manipulamos es la psicológico, psicológico ...todos, todos, todos no lo hacemos... Claro. Bien. ...el uso político... ...de las redes, eh, también podríamos hablar del uso social de las redes... ...hemos visto cómo se le ha dado especial importancia a movimientos... ...como la Primavera Árabe del año pasado, al 15M... ...movimientos que parece que, que han alcanzado eh, el nivel que han alcanzado... ...gracias a esas redes sociales, pero también hablaba Andy... ...que también se hace un uso político, ¿los políticos se han puesto las pilas... ...en esto de las redes sociales? ¿Ha sido ¿Qué sí. papel han tenido por ejemplo...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 Estamos apuntando a algunos porque no quieren estar, otros porque no pueden, porque no vamos a, aquí a decirlo, pero ahí estamos en un tiempo de crisis, no todo el mundo se puede permitir, internet, un móvil con, con datos y hay gente que obviamente, aunque nos cuesta, que hay mucha gente que incluso hace esfuerzo y se quitan de para tener su móvil, pero hay un, todavía un elevado porcentaje porque si sumamos esa mayoría de población de 50, 60 años, en una población como la española, envejecida, estamos hablando de millones de españoles que tienen que estar entre esos 50, 80, 90 años que son votantes pero no son usuarios y aquellas personas que económica o técnicamente no se lo pueden permitir por lo que donde vivan tampoco llegue. Todavía estamos hablando, hemos hablado de una evolución, una revolución pero todavía hay una gran parte de la sociedad que de lo que estamos hablando hoy no tienen ni idea. Es que de lo que estamos hablando, precisamente estamos hablando de ello por su novedad. Eh, la... Sí, pero lo damos por hecho, José Manuel. ¿Damos por hecho qué? Que todo el mundo conoce las redes sociales. Que se generaliza. Del post, del ah. tweet. del Saben muro? de su existencia. Otra cosa es que sepan manejarla. Es diferente. Pero de su existencia, probablemente que de alguien que no lo sepa, ¿no? Pero será muy poca gente quien no sepa hoy día de la existencia de las redes sociales. Si estamos haciendo aquí un programa sobre el tema, en tantos otros sitios se está hablando sobre esto. Yo creo que sí hay más personas que las que dice que no conoce. Es decir, yo. un caso de su Que no sabe. ¿Que existen? Que existen. Y un claro ejemplo sí son saben, mis es. abuelos. Es decir, mis abuelos. Claro, pero ¿cuántos, tú, ¿cuántos? Pues afortunadamente yo conozco ya no solo abuelos míos, sino abuelos de conocidos, etcétera Y personas de una edad avanzada que no saben. Es decir, incluso ven un hashtag en la tele porque ahora está de moda en la tele, el uso de las hashtags, en serie, para ir comentando, que eso es otra tendencia que está para evitar que la gente deje de ver la, los programas en lo que es en directo, en streaming, eh, no saben lo que es. Ven esa almohadilla y se piensan muchas veces que es por el teléfono, por la almohadilla del teléfono, es. efectivamente, es decir, pues lo confunden. ...y yo creo que son más personas de las que podemos llegar a pensar... Carlos, evidentemente lo hay, te ponía yo el ejemplo de mi abuela... ...que no aprendió nunca a marcar, el, a darle a la ruedecilla... ...de los números de teléfono, evidentemente hay gente, que todavía hay gente... ...ahora, si lo comparas con el total de la población, ¿qué porcentaje... ...que no tengo ni idea, pero seguro que hay estudios al respecto... ...y no los conozco y no puedo citarlos, pero ¿qué porcentaje puedes tú creer... ...más o menos, que puede ser esa población? Yo no me, más o no menos, me, me puedo mostrar. Pero sí Yo pienso pensando, que, que hemos empezado hablando de que pensamos que la mayoría está metida en este mundo, pero por envejecimiento de la población y por que haya sitios donde no tengan tanta o tanto éxito, puede haber un alto índice, pero que quizás son personas que sabemos que nunca van a estar ahí. No son usuarios potenciales, obviamente. Pero muchos de esos usuarios no están, pero quieren estar. ...sientes la necesidad... ...¿crees que hay gente que Ay, no puede estar? ...sobre todo ¿quiere? de personas mayores que, oye, que ...le gustaría... ...claro porque antiguamente hacías cosas por teléfono... ...hacías cosas en la tele y ahora te sientes excluido... ...de esa nueva sociedad de la información... ...y entonces pues quieres estar pero no tienes medios... ...más que medios técnicos porque los medios técnicos... ...están bastante democratizados... ...más que medios técnicos medios de formación o sea... ...porque el, el ejemplo que ponías tú con lo del teléfono... ...mis padres, por ejemplo, ellos estarían encantadísimos... ...de poder participar en las redes sociales... ...y yo no tengo ningún problema en cederle uno... ...o los ordenadores que le hagan falta y desconectárselo... ...pero claro, no es suficiente, hay que... Formar. ...una dedicación que no... ...al respecto hay muchos eh, ayuntamientos... ...y muchas organizaciones que están haciendo cursos... Para, ...precisamente para esas personas... ...para que empiecen a usar Facebook y todo eso... ...y lo flipan, los mayores cuando entran en Facebook y empiezan a contar sus cosas y a poner sus fotos, sus recetas, sus sobrinos. Sí, su, también los hay los que filmen. verdad que, que saben de la vida de sus familiares por Facebook, por como decíamos al principio, vemos lo mismo, ¿no? Eh, permite conectar a gente que está a miles de kilómetros en prácticamente tiempo real. Incluso, perdona que te interrumpa, incluso permite conectar a gente que está a pocos kilómetros y que antes no se no estaban conectados y ahora están al tanto porque es muy habitual. Yo, yo Mi familia está la mayor parte en, en la provincia, pero yo la veo poco. Sin embargo, por Facebook me entero de dónde van de viaje, de vez en cuando interactuamos. Y me y, y si surge la necesidad, a raíz de haber leído esa información, de un contacto más directo, pues entonces ya pues es llamamos de lo todas que maneras. sea. empiezas a tener problemas cuando eh, tu mujer te llama a cenar a través de Twitter? Esto ya es un problema. No, el problema. Pues empiezas a darte cuenta de que sí, tienes una sí, adicción. En la en la, misma de... casa en la misma habitación, eso me ha sí, pasado o sea, a mí. Mayoritario... Bueno, De una que... habitación a otra y es un mensaje directo que te entra por Twitter diciéndote a cenar. Y dices, Joder, algo, algo no está bien, ¿no? Estamos llegando a esos niveles, ¿no? no acabo de contar. Sí, pero... En general, digo, estamos hablando. No creo, no, no, no, no. Pero eso es... no es malo, yo no lo veo malo. O sea, yo, no tiene por qué, tampoco. Depende del caso también. Depende del De hecho, yo es que a mi sí, mujer decía, le digo eso. Yo le digo que me llame por Twitter. Uno de los no. encuestados decía precisamente lo que, no sé si se ha oído a Carlos, decía, ¿no? Depende del uso que se le dé. Es como todo, ¿no? Claro, es como todo. Es decir, antiguamente, antes de las redes sociales, era el caso de, de los juegos, de cuando se hablaba de la adicción a los videojuegos, etcétera Después la adicción al Messenger, en los jóvenes. Y, y ahora... O sea, ¿y también, online Live a Botel, es decir, toda novedad, si no se, se lleva bien desde el aspecto, puede crear una dependencia, una adicción, como lo queramos llamar, es decir, una necesidad, en este caso de estar conectado, pero es algo que si se le hace un buen uso, con responsabilidad y dos dedos de frente, no hay ningún problema. Un caso sí, pero muy hay... típico que conozco personalmente es el juego de apalabrados. Lo conocemos todos. Sí. Es decir, <risa> eh, con, además lo he hecho personalmente, es decir, estar con mi pareja sentado viendo la tele y estar jugando y hablar incluso por el chat de la palabra ¿Te parece es decir, mal eso o bien? Me ves? parece mal eh, y lo digo personalmente porque... Es, Estamos privando una comunicación personal... Pero ella se está comunicando con sus amigas sí, y al mismo tiempo es... está viendo la tele y al mismo tiempo está a tu lado. Ella es, es multitarea, las mujeres son sí, así. Sí, es multitarea, lo que tú quieras. Pero estamos quitando el hecho de estar hablando de una persona cara a cara y el hecho de la comunicación verbal, un aspecto tan importante... Sí, puede ocurrir, la... puede, puede ocurrir eso, pero también puede ser un complemento porque nosotros nos seguimos comunicando cara a cara y además nos supercomunicamos online. ...pero conozco casos que se pierde esa comunicación cara a cara... Lo hay, lo hay. ...que durante con, toda ...los lo hay, los hay... ...lleva el debate quizá donde también queríamos llevarlo... ...hay que decirlo, ¿no? <risas> Sonia quería y también... Yo quería puntualizar que Internet lo que sí que es verdad... ...que se ha convertido en un estado de ánimo mundial... ...que a través de los posts y los tweets... ...pues vemos verdaderamente lo que está sintiendo... ...y las emociones que se están barajando a nivel personal... ...de hecho en Twitter... ...hay estudios también que confirman... ...de que cuando la mayoría de los tuits... ...son dedicados a personas... ...son como indirectas ¿no?... ...y que 300 personas se pueden dar por aludida... ...a un tuit que, no, que no les pertenece... ...uno responde mal porque se lo toma como... ...algo personal creyendo que va por, por él... ...y la persona a la que va dirigido el comentario... ...no se da por aludida... ...lo que sí que es verdad... ...que una verdadera revolución... ...que internet, noticia ...y que media página de un periódico... ...sea que una edil bloquea a otra en Twitter a mí me llama la atención a lo que estamos asistiendo que verdaderamente esas generaciones que no están al día de las nuevas tecnologías yo creo que los medios de comunicación como tal cumplen una función informativa y educadora a la hora de contar lo que está sucediendo y que, que Internet forma parte de nuestra vida y más las redes sociales las redes sociales han venido para quedarse en nosotros está en cómo las vamos a gestionar precisamente por como lo hablábamos a al inicio del debate, ¿Qué, qué generación y qué tipo de responsabilidad asumimos cada generación a la hora de utilizarla. Habrá gente que la utilice simplemente como ocio y es loable y hay otra generación que es la nuestra que vemos la red como una oportunidad laboral y profesional. Por ejemplo, en el ámbito de los emprendedores, pues sí que es verdad que ha permitido de que muchos proyectos salgan en beta y se puedan testar. ...y pueda verse verdaderamente esa masa crítica... ...que es lo que necesita un emprendedor... ...de simplemente manejando... ...una cuenta de Twitter y Facebook... ...y eso hasta ahora no era posible... ...en el ámbito del emprendimiento... ...de hecho hay empresas que salen a la luz... ...sin tan siquiera pasar por la propiedad industrial... ...y registrar la marca... ...se atreven a salir en beta... ...y si funciona registran la marca... ...y siguen la secuenciación de pasos... ...que tiene que seguir un emprendedor... En términos también de lo social, que tú puntualizabas ante el aspecto social, pues yo creo que también Internet es un medio idóneo para gestionar solidaridad, que el mundo que ha fracasado va a dar a paso a un mundo mejor. En la actualidad yo estoy, aunque parezca muy ilusorio, pero verdaderamente hay mucho desempleo, pero sí hay muchas voluntades e inquietudes de gente que quiere hacer cosas y no sabe cómo hacerlas, porque el voluntariado no una forma parte de su vida. ...o el aspecto social... ...nosotros ahora estamos liderando un proyecto... ...que es de social restaurant... ...que es gestionar eh, donaciones de comida de restaurantes... ...para las personas que más lo necesitan... ...internet se nos ha abierto como un medio idóneo... ...para comunicar e involucrar a la población... ...a que eso suceda... ...yo creo que las redes sociales utilizadas con sentido común... sí. ¿Cómo funciona ese proyecto? Eh, repetimos, eh, socialrestaurant.com. No sé si pues tenemos oportunidad de ponerlo sí. rotulado para que quede Bueno, Pues nosotros somos una plataforma que lo que hacemos es interrelacionar la función de Banco de Alimentos, que trabaja con entidades y personas que, que están pasando hambre, porque muchas veces en proyectos de solidaridad miramos hacia el otro lado del mundo, pero es que la realidad es que en España... Hoy hay cuatro millones de personas que pasan hambre y en Málaga capital hay gente que pasa hambre. Entonces, sí que podemos ahora mismo, en eh, un llamamiento a la solidaridad y las redes sociales, pues sí, es un medio muy viral para comunicar y movilizar a la gente con ciencia social. El aspecto social de las redes sociales es con lo que yo me quedo, ya bien sea Facebook, sea Twitter, sea LinkedIn, el medio que se utilice y desde aquí pues hago un llamamiento a los restaurantes que se quieran sumar que simplemente es donar comida, no se trata de excedentes de comida sino comidas para las personas que más las necesitan porque hasta ahora la responsabilidad social corporativa eh, se quedaba en memorias, en simples memorias y no, no hemos visto nada visible y esto es una cosa, han empezado en la cadena de restaurantes o Mamma Mía en el Corte Inglés de Málaga y de Marbella desde agosto gestionan y donan ...3.000 comidas mensuales, 100 comidas diarias... ...y recientemente se ha unido clandestino... ...que dona 100 comidas los sábados... ...creo que un poco de cada restaurante... ...es mucho y podemos acabar con el hambre... ...por lo menos en Málaga... ...y en un futuro en España y parte del extranjero. Estamos llegando al tiempo casi final... ...y vamos, a, vamos como siempre terminamos el programa... ...con esas conclusiones... ...Sonia ya ha expuesto una muy importante... ...el aspecto social... ...que además es el apellido... ...de estas redes, redes sociales... Se me queda una cosa en el tintero, creo que hacemos algo más rápido para que cada uno pueda también exponer sus distintos puntos de vista concluyendo el tema. Eh, el único inconveniente que vemos en toda la bibliografía, en todos los comentarios, en todos los foros, es la privaticidad. Eh, el miedo a perder eh, ese, eso privado, lo que tenemos privado, ¿no? Y luego el hecho de que cuando estás es difícil no estar. ¿Quién se va de una red y cómo se va? <coughs> Hombre, yo pienso que la privacidad eh, en la última bola tiene uno mismo es decir, tú, eh, Facebook te pide una serie de datos Twitter también y tú das lo que tú quieres dar no decir, es así, en la práctica no es así. No es así, además claro. hoy mismo ha salido una noticia claro. de ciertos datos eh, privados que han salido de usuarios de distintos países en Facebook. Pero Eso es un eh, caso extremo, pero el lo que caso me general refiero, es que la gente no sabe manejar su configuración de privacidad aparte de y eso, está cediendo datos que no sabe que los está cediendo en la, mayor, en la inmensa mayoría, sobre todo en Facebook. Pero aparte, yo me, cuando me refiero es decir, cuando tú te registras, cuando tú entras por primera vez en Facebook te pide una serie de datos... <risa> tú eres libre de poner tus datos o no, o incluso si poner los verdaderos o falsos, porque ¿cuántas sí. veces te encuentras personas que dicen que tienen 100 años y son compañeros de clase? Sí. Es decir, eh, vale, después a lo mejor puede haber los problemas de, de, la de que sean públicos o no, que sepa gestionar la privacidad o no, eso ya sería un paso más, pero lo primero es tú decides qué datos poner y qué datos no, si son verdaderos o no. Pero eso es la falsedad de la información, ese es un dato muy. De, desde, los, desde los tiempos del IRC, aquella típica imagen que se veía un gordo así con las chanclas y se veía escribiendo: soy un chico antes, no sé cuánto. Esa es la típica imagen que muchos ven, <coughs> sobre todo en temas físicos. Pero el tema de la privacidad, sí es O sea, yo me dedico, a entre otras cosas, a las redes sociales, ¿vale? a Internet en general. Se supone que conozco muy bien Facebook, se supone que no tendría que tener problemas pero la privacidad te la cambian todas las semanas. Las opciones para tener, para compartir exactamente lo que tú quieres compartir y no compartir lo que no quieres compartir, eso tú tienes que estar revisando cada semana para tenerlo al día. Yo después de revisar, mucha, y a, a menudo quieres, tienes una idea como lo de los restaurantes, lo quieres compartir, lo escribes en un grupo y dices, ¿y ¿por qué nadie lo comparte? Y, ah, porque es que lo he escrito en el grupo, que es privado, en lugar de escribirlo en la fanpage, que sería público... Y al final, si estás queriendo difundir tus ideas por Internet o estás queriendo lograr una reputación profesional, al final terminas por decir todo público, todo público, todo público. Muchos lo hacemos. Yo, mi perfil de Facebook es todo público. O sea, si algo no quiero que nadie lo sepa, no lo pongo en Facebook. Vicente, al respecto, privacidad, mm. miedo a perder lo privado, a que Queremos. sea expuesto a toda estoy, la galería. Yo estoy de acuerdo con Andy eh, sobre el problema que supone la administración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 Eh, Instagram, Flickr, Youtube, eh, Tumblr... Eh, en todas esas hay perfiles y se mantienen todos. Y eh. luego hay muchos servicios tradicionales, tú has mencionado Wordpress antes. Estamos sí. hablando de Youtube, tú hablas con alguien y le dices ¿Youtube? ¿Una red social? No, Youtube es para subir vídeos. Pero ¿qué pasa? Que todos los servicios que son para subir vídeos, fotos, etcétera, ahora se están convirtiendo en redes sociales. Uh -huh. Entonces ahora en cualquier web que tengas un perfil o que tengas una cuenta o que estés usando un servicio, Ahora te lo han convertido en una red social, ya todos tus amigos interactúan contigo. Yo recuerdo como anécdota que hace aproximadamente cuatro años, cuando empecé a oír hablar de Facebook y todo esto, dije, ostras, qué guay, esto de las redes sociales, voy a apuntarme. Y empecé a apuntarme en todas, Facebook, todas las que ha mencionado él y algunas más que ni me acuerdo. ¿vale? Pero luego te empiezas a dar cuenta de que aquello es inviable, eso no lo puedes llevar a cabo y tienes que optimizar tu tiempo y terminas usando dos o tres si te gusta mucho producir vídeos ...terminarás utilizando YouTube, que es una red social... ...si eres fotógrafo seguro que te sientes... ...como pez en el agua en Flickr... ...y si... Y bueno, Facebook es una especie de comodín, no ...vale para todo... Eh, ...Linkedin para buscar o encontrar trabajo... ...aunque la verdad es que se encuentra más trabajo en Facebook... ...que en Linkedin, bueno. en mi opinión. Bueno, eso ya hay herramientas afortunadamente... ...de sincronización de cuentas... También. ...que hace que lo que hace solamente hace un año... ...era inviable de mantener... ...y al final acababas centrándote en una red social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 con opciones de privacidad que van cambiando, pero acabas haciendo lo mismo, lo mismo que hacías hace tres años, lo sigues haciendo ahora. En cambio, cómo gestionas los contenidos y cómo los integras en todas las redes, eso sí ha evolucionado bastante. Usuario, me imagino, también de... Sí, de alguna sí. más que de otra, porque es cierto que a la hora de tú ponerte eh, te abres muchas cuentas, pero realmente acabas durando un tiempo y gestionando en función también de tus contactos. Es decir, yo personalmente me abrí en su momento Twenty, lo sigo abierto, pero entro una vez al mes y no tengo ni siquiera actividad porque la tengo casi toda en Facebook. Es lo que decía Andy. Tú abres mucho, pero después vas optimizando el tiempo y realmente te quedas de forma activa y constante en las que realmente con tu contacto mantienes interac interacción. Me quedo como con el conocimiento como río y no como depósito. Verdaderamente, si tú das más contenido, recibes más. En este caso, os una comunidad, os tienes personas afines a tu investigación. Luego, en las redes sociales, a nivel de comunidades de práctica, de lanzar proyectos. Yo estoy muy agradecida gracias a las redes sociales. He participado en proyectos que nunca había sospechado que podía estar y proyectos no malagueños, sino ...nacionales e internacionales... ...para mí la red social bien utilizada... ...y las que más manejo Facebook y Twitter... ...tengo perfil en todas... ...pero estoy centrada en esas dos. José sea, Manuel. ¿eh? Son una herramienta, hace ya años que ya lo dijo más Lucas, que el... ...la globalización... Y, ...y no solamente eso... ...que la comunicación es el medio... ...no te comunica lo mismo en Twenty... ...que son mensajes cortitos... ...que en Twitter, que en Facebook... ...como estabais diciendo antes... ...es que cada, cada medio... ...cumple su función. Y desde luego son herramientas para utilizar. Es un recurso más a nuestra disposición. Ahora es un recurso relativamente nuevo... ...que está en fase todavía de formación... ...está en fase de ...bueno, construidas están, ¿no? Pero estamos aprendiendo a, a movernos con ellas. Y, y como decía antes, sobre todo son libres todavía. Sobre todo son libres. De ahí el miedo que los regímenes totalitarios... ...le tienen a este tipo de cosas, ¿no? Espero que dure mucho esa libertad. Una última pregunta, prácticamente para un sí o un no, porque no nos da mucho más tiempo. ¿Se puede uno, puede uno, tiene derecho a desaparecer, a caer en el olvido en las redes sociales, a de, borrarse? De Facebook no. ¿De no, Facebook no, tiene, no? No tienes ese derecho. De ¿Por? Facebook no. Yo pienso que el derecho lo tienes, otra cosa es que te lo permita. Otra cosa es que Mark te lo permita. El ah, pero el de derecho, Facebook. claro que lo debes de tener, lo tienes, de hecho. ¿Eso es un tabú? ¿Hay por ahí alguna leyenda urbana de que alguien se haya dado de baja de Facebook? Yo sé sí, este perfil y no pude recuperar nada de ese perfil. Algo malo harías. No, sino <risa> sí, yo creo que precisamente más me preocupa que los perfiles de redes sociales la huella digital que dejamos en internet. Ajá. Eh, no, no lo que está en Facebook, en Twitter, en redes sociales, sí, sino es que verdaderamente... Desaparecer, pero queda un rastro, ¿eh? Sí, es eh, la huella digital que prevalece ante cualquier comentario en un blog, es eh, un mundo inalcanzable. Y hay empresas especializadas que lo logran, Borrar, sí. pero todavía sí. no estoy yo muy, muy segura de que ese borrado sea total. Yo creo que hay una huella digital que va contigo. O sea, que hay que tener cuidado con lo que se cuelga, se escribe en las redes sociales. Es este tiempo de despedir, ha sido un placer tenerlos aquí, una tertulia muy agradable, espero que constructiva para todos los telespectadores, como lo ha sido para una servidora. Despedimos a Carlos García Garballo, especialista en social media y redes sociales, eh, también a Andy García, Gracias. de Webmaster de SEO 2.0. Un poco, <risa> digo. Sonia González, fundadora de InfoEmprende y también promotora de socialrestaurant.com. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vicente Montiel, director de Tabarca Consulting, empresa encargada de, de gestionar también, de asesorar en materia de tecnología de información. Gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Y José Manuel López, eh, psicólogo, que también nos ha aportado mucha luz en esto de dónde estamos y hacia dónde vamos eh, con la aportación de la nuevas tecnologías y redes sociales. Gracias. Gracias y disculpas por el pronto de tos ese que me dio. No pasa, para que vea que estamos en directo. A todos ellos, muchísimas gracias y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos un lunes más. Llegamos a la medianoche, dentro de siete días. Otro tema de interés y sobre todo un tema que nos interesa a nosotros, a los que formamos esta sociedad real virtual o en la red, donde ustedes lo quieran. Buenas noches, que pasen una buena semana.